yo quería ser actor, quería ser actor. Eh, estudiaba teatro en el colegio y además estudiaba con una profe particular que además era eh, representante, ¿no? y yo en ese momento soñaba con ser Adrián Suar en la banda del Golden Rocket. Pero bueno, mis padres, que están aquí presentes, eh, y a quienes amo con todo mi corazón, tenían otro, otros proyectos para mí, tenían otros planes para mí, y desde su mejor lugar, y con todo el amor del mundo y la mejor onda, pero con un concepto bastante antiguo de lo que es el éxito, me eh, aconsejaron, y lo digo eh, así porque eh, más que un consejo fue una orden, que para tener éxito en la vida tenía que estudiar una carrera eh, seria ¿no? y con título oficial. Entonces, bueno, eh, este es como el, el inicio, este fue mi primer fracaso, y este es el inicio de una gran colección de fracasos que fui teniendo a lo largo de mi vida. Mi papá es abogado eh, y su sueño, obviamente, era que su hijo sea abogado también, que estudie abogacía. Pero abogacía, Pero me resistí a estudiar abogacía. Yo quería estudiar una carrera que eh, nada, que, que que no que no fuera pelarme el culo estudiando, digamos, diciéndolo en criollo. Lo mío siempre fue más por el lado creativo, ¿no? Eh, lo mío siempre fue nada eso, la, la parte creativa. Entonces, bueno, un día paseando acá por el barrio vi que a tres cuadras de mi casa había una facultad nueva, era la Universidad de Palermo, imagínense hace cuánto, y tenía una carrera nueva en ese momento que era Diseño Gráfico. En realidad era licenciatura en Diseño Gráfico y tenía título oficial. Yo acá dije, esta es la mía, porque además de la actuación, mi otra pasión era dibujar. Yo en ese momento estudiaba caricatura, y me la pasaba todo el día dibujando y haciendo caricaturas de todo el mundo. Así que bueno, me anoté en la carrera, y el primer día de clases, el, el profe de la materia Diseño 1, imagínense, no conocía a nadie, todos nuevos, el profe de Diseño 1 me pregunta, va, pregunta en general, ¿por qué habíamos elegido la carrera de Diseño Gráfico? Imagínate la cara cuando yo le dije, porque me encanta dibujar, casi me echa, casi me saca del aula, y encima me dijo, bueno, entonces esta carrera no es para vos. Así que bueno, ese se convirtió en mi segundo fracaso. Pero bueno, superado esto, seguí la carrera, y después de unos años me recibí de licenciado en Diseño Gráfico. Con el título, Bajo el brazo, emprendí la búsqueda de mi primer gran trabajo como diseñador. En ese momento, mientras estaba buscando trabajo, eh, me encontré de casualidad con una eh, productora amiga, que me, dijo, me preguntó si yo cantaba y bailaba porque estaba haciendo un casting para una boy band de música pop. Yo siempre cara dura, le dije que sí como si se si imaginan, en mi vida canté ni bailé, pero bueno, quedé, quedé en el grupo. Así que con el título de licenciada en diseño gráfico, Mis padres contentos, yo inicié mi retomé, mejor dicho, mi carrera artística como parte de una boy band de música pop. Yo estaba, que flotaba, estaba feliz de la emoción. Además, a mí la verdad siempre me gustó la música pop. En ese momento eh, estaba muy de moda y yo escuchaba mucho Magneto, no sé si se acuerdan, Vuela, Vuela bueno, como pueden cantarme es lo mío, eh, pero bueno, yo era muy, muy fanático del pop y me gustaba eh, Magneto, pero además eh, se escuchaba mucho en ese momento, como contracara, como contra se escuchaba mucho eh, los, las bandas de cumbia, no estaba Ráfaga, Volcán, no sé si se acuerdan, Sombras, eh, Comanche, etc. Y después de mucho ensayo, eh, para poder grabar nuestro primer CD de música pop, la, disque, la discográfica con la que íbamos a grabar nos dijo que teníamos que desistir del pop, porque lo que vendía mucho era la cumbia. Imagínense yo, licenciado, chico Universidad de Palermo cantando cumbia. Me quería matar porque yo quería pop. Así que ese se convirtió en mi tercer fracaso. Pero bueno, más allá de eso, lo hicimos. Y hoy, viéndolo a la distancia, les puedo eh, asegurar que esa fue una de las etapas más lindas de mi vida. Eh, la pasamos muy bien, eh, grabamos el CD y empezamos a ir a todos los programas de televisión sobre todo a los de cumbia, nos llamábamos fachada. Eh, bueno, eh, hicimos gira por todo el país, eh, teníamos club de fans, a donde íbamos llenábamos, no sé si me vieron ahí que estaba yo bailando, eh, nos esperaban con seguridad en todos lados porque nada la, las, las fanáticas eran muy efusivas y nos destruían un poco, creo que por acá está mi amigo Seba Waisa que también compartió fachada conmigo. Eh, bueno, hasta que un día después de casi dos años los productores se separaron Empezaron con la pelea legal sobre la propiedad del grupo y esto obviamente puso fin a este proyecto justo en el mejor momento de la banda, justo cuando íbamos a grabar nuestro segundo CD y justo cuando habíamos pegado Gitazo se llamaba La Petisa más Chicos, juro que esto es verdad, ¿eh? no estoy mintiendo nada, esto es todo verdad, creo que acá se cae mi, mi reputación de tantos años, pero bueno, esto es todo verdad. Y esto de terminar la banda se convirtió en mi cuarto fracaso. Pero bueno, yo siempre positivo, mente positiva, dije, eh, nada, Seba, ya tenés 25 años, es hora de calmarte un poco, de tanta joda. Y empecé a desarrollarte como diseñador, eh, como profesional del diseño, ya que fue una carrera que me gustó mucho hacer, la disfruté, y me llevó tanto tiempo, me costó tanto hacerla. Así que bueno, en ese momento se usaba buscar trabajo eh, a través del diario. no eh, Buscabas el aviso y buscabas diario. Pero bueno, eh, imagínense que como no tenía experiencia, eh, se me complicaba un poco encontrar el trabajo ideal. Recuerden que hace dos años que yo venía cantando cumbia, y bueno, eso no, no estaba bueno ponerlo en el currículum. Pero bueno, eh, una de las materias, les cuento entre paréntesis, que más odié en la facultad, la que más detestaba, era producción gráfica. La odiaba, la detestaba porque era todo de, lo que tenía que ver con preimpresión, cómo mandar originales a imprimir, máquinas, toda una cosa que nunca me gustaba. Así que bueno, adivinen cuál fue mi primer trabajo en una imprenta. Obviamente, en una imprenta no podía hacer de otra manera, pero bueno, dije, no importa, voy a usar este trabajo como para ganar experiencia, para aprender a manejar los programas, a moverme, y después seguramente en unos meses voy a estar en un buen estudio de diseño como creativo. Después de ocho años de este pensamiento, y trabajando en la misma imprenta, y después de haber hecho terapia, porque me agarró la crisis de los 30, decidí juntar coraje, de salir un poco de mi zona de confort, y emprender la búsqueda de mi gran trabajo ideal. Así que bueno, ahí... Conseguí trabajo en otra imprenta. Claro, después de ocho años de haber trabajado en, en imprenta, era experto, era un capo en el rubro, en el área, y me habían ofrecido, la verdad, buena plata para trabajar en otra imprenta, así que acepté. Pero bueno, ya perdí la cuenta de que fracaso hoy eh, pero la, la realidad es que después de, de terapia, aprendí a darme cuenta en mucho menos tiempo cuando estaba haciendo algo que no me estaba gustando. ¿no? Y en ese caso no pasaba. Yo quería ser freelancer, quería trabajar de manera independiente, dominar mi tiempo, controlar mi tiempo, trabajar menos, y bueno, eh, no me estaba pasando. Eh, así que a los dos años, miren la velocidad que siempre tuve a los dos años de, de haber empezado a trabajar en esta segunda imprenta, mi amiga y ex compañera de la facultad, Meme, me propuso trabajar juntos. Ella trabajaba ya de manera independiente hace un tiempo, tenía sus clientes fijos, y había quedado embarazada, entonces estaba buscando un compañero para compartir los trabajos y eh, bueno, para, para el momento del embarazo y cuando nazca su primera hija. Así que bueno, eh, por fin acepté y por fin me convertí en freelancer y empecé a trabajar, eh, empecé, pasé de trabajar ocho horas a trabajar 24 horas. No, no, no, a ver, eh, ser independiente no era lo que yo esperaba, no era lo que yo me imaginaba pero bueno, no importa, como digo siempre, al menos estaba haciendo lo que me gustaba y no tenía que cumplir un horario. Bueno, en realidad nunca lo cumplí porque siempre llegué tarde, los que me conocen que están acá saben que siempre llego tarde de todos lados, no cambié nunca. Pero bueno, trabajamos muy bien con Meme, aprendí mucho, hasta que a los casi dos años de estar trabajando, eh, o sea, a los dos años que nació su hija, volvió a quedar embarazada Meme. Y ahí, bueno, ahí ya empecé yo a trabajar, imagínense, meme me pobre con dos criaturas, empecé a laburar, si antes laburaba 24, ahora laburaba 50 horas por día. Eh, así que bueno, junté coraje y tomé la decisión de separarnos y continuar mi trabajo por mí mismo, hacer mi, mi carrera solo. En 2011 eh, descubrí que tenía un espíritu muy emprendedor y creé eh, la red de diseñadores. Eh, en realidad se dio medio de casualidad, pero bueno, la red de diseñadores es una comunidad de diseñadores y diseñadoras estamos en redes sociales, y yo genero contenido de valor, eh, además de, bueno, fuera de la, de la cuarentena obviamente, pero genero eventos, eh, charlas, eh, seminarios, etc. Este año, con el tema de la cuarentena, empecé a hacer una serie de vivos todas las mañanas, que se llaman desayunos con Diseñadores, muchos de los que están presentes fueron invitados, Janet también, eh, donde cada día entrevisto a un diseñador, a una diseñadora, a un colega o alguien que, que tenga que ver con el mundo del diseño, diferentes, todos los días con alguien distinto. Eh, y charlamos más que nada sobre las experiencias, que es, eh, de, estas, de las experiencias de este trabajo como diseñadores. Además de aprender de cada una de las personas con las que estuve charlando y de ayudar a mucha gente que sinceramente se sienten identificadas con, con lo que nos pasa, yo también siento que desarrollo un poco mi, mi perfil este, artístico, porque bueno, en, el, en algún punto me siento un poco el Jimmy Fallon del diseño haciendo tantas entrevistas todos los días. Eh, hoy tengo más de 40 años... Eh, ¿Cuántos más de 40? Lo dejo a tu criterio, no se los voy a decir, pero bueno, tengo más de 40. Y les puedo asegurar que si hay algo que aprendí, es que el fracaso, el error o la equivocación no son el problema. El problema es cómo reaccionamos nosotros ante ese fracaso y ante esa equivocación. Eh, siempre nos enseñaron que estaba mal equivocarse, nos enseñaron eh, que no debíamos equivocarnos. Y si por ejemplo en el colegio nos iba mal en un examen, nos castigaban con una nota baja. Y después llevamos a casa y encima nos castigaban por esa misma nota. No nos enseñaron que a través del error y a través de la equivocación es que aprendemos realmente, sino que nos enseñaron a que evitemos eh, equivocarnos. Por eso siempre digo, y para ir cerrando, que la única manera de encontrar el camino correcto es errándole a varios de esos caminos, aunque bueno, a veces te lleven a cantar eh, cumbia en una boya, pero bueno, no importa. Lo importante es que nunca dejemos de disfrutar de estos caminos, eh, por más que sean equivocados, porque son parte de este hermoso viaje que se llama vida y les puedo asegurar. Que pasa muy rápido. Muchas gracias.